ofrecemos eh, en caso de aceptación de la, de la propuesta salarial por parte de los gremios ANSAFE y AMET pagar el incremento del mes de octubre, es decir, este 10% del mes de octubre que eh, no han percibido eh, los docentes eh, públicos nucleados eh, básicamente en, en, en los gremios que, que pertenecen a esa categorización, ofrecemos pagarlo el día martes 9 de noviembre estaríamos en condiciones de liquidar por planilla complementaria el incremento correspondiente al mes de octubre para los docentes del sector público. Y en caso de mediar aceptación, también con un esquema de, de recuperación de contenidos que lógicamente tendrá que eh, trabajarse en el seno del Ministerio de Educación, eh, no efectivizar el descuento de los tres días de paro que se dieron hasta, hasta el presente. Es decir, trabajaríamos en caso de aceptación en una eh, liquidación y pago por planilla complementaria el, de, el día martes 9 del incremento salarial y un esquema de, de recuperación de contenidos para no proceder a efectivizar el descuento de los, de los días de los días de paro, de los días no trabajados, de los días eh, de clase que no, que no se dieron en ese ámbito. Con posterioridad a ello, señalarles que eh, la propuesta se conforma además con eh, un llamado a concurso para, para secundaria que se va a efectivizar junto con el, con el traslado. El día se va a empezar a efectivizar a partir del día 22 de noviembre asimismo existe otra, otra propuesta del, del Ministerio de Educación que tiene que ver con empezar a trabajar la modificación del reglamento orgánico de, de institutos eh, superiores a ellos se van a agregar eh, 2.500 eh, horas cátedras para los meses de noviembre, diciembre y febrero que tengan que ver con las tutorías que se realicen sobre todo en el tramo de escuelas secundarias para aquellos chicos que tienen trayectorias eh, escolares más complicadas o con más, o con más dificultades. También en el ámbito del, del boleto educativo vamos a incorporar a, para que puedan eh, desplazarse gratuitamente todos los docentes que participan del programa de sábados activo y a todos aquellos que también se desempeñan en equipos socioeconómicos del, del Ministerio de, de Educación. Y finalmente también les decía que eh, a partir de la, de la reunión con el IAPOS eh, existe un nuevo esquema que contemple a partir de ahora eh, la situación sobre todo en los, en los departamentos del sur de la provincia que tengan que ver con la prestación de eh, servicios eh, odontológicos por parte de eh, quienes se encuentran afiliados a dicho, de los afiliados al Yapos, además de establecer un canal de, de comunicación entre representantes de los gremios y representantes del Yapo para la solución de, por ahí, un conjunto de... ...de situaciones que se plantean y que eh, van a ser atendidas, digamos, a través de este, de este, canal, de este canal institucional que estamos, que estamos planteando. Nosotros, les decía, eh, ratificamos la propuesta anterior en todos sus términos, cuestiones salariales y no salariales, agregamos en lo, no, en lo que no tiene que ver con el salario todo lo que tiene que ver, les decía, con horas cátedra, boleto educativo, eh, con re, modificación de reglamentos, llamado a concurso para, y traslado para, para secundaria. Y en lo salarial, en caso de mediar aceptación de la propuesta, pagar por planilla complementaria el, el aumento el día 9 de noviembre, el, el día martes 9 de noviembre, y además de ello, trabajar en el esquema de recuperación de contenidos para no efectivizar el descuento de los, de los tres días de paro que se produjeron hasta el presente.